Domingo a las 5 de la tarde por WIPR y PRTV Plus. ¡De WIPR y los cantores de Vallabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos Puerto Rico. Hoy le damos la bienvenida al mes de diciembre y con él una nueva oportunidad para ganar. Soy José Juan Tañón Díaz y con rego Cijo les saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos listos para celebrar los sorteos de Wild Bold, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica. ...para hoy jueves, primero de diciembre de 2022. Los mismos serán certificados por la auditora María Ocasio Saez... ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alparo ben Company... ...y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica... ...aquí en el estudio. Esto cada vez se pone mejor. Para el sábado, el Powerball tiene 81 millones de dólares. Sale a jugar que usted podría ser el próximo millonario. Mientras que el Loto Cash... Para mañana, tiene un acumulado de más de medio millón de dólares. Ya suman 550 mil dólares los que se juegan. Y la doble revancha no se queda atrás. Acumula 450 mil dólares que son buenísimos. Juega. ¿Qué estás esperando? Te quiero preguntar, ¿te hacen falta unos chavitos al momento? Pide tus juegos instantáneos de lotería electrónica y raspa tu suerte.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 Y el número ganador del Wild Ball en la noche de hoy es el 1. El 1. Nos movemos para el sorteo del Pega 2. Boleto hermano y mucha suerte Puerto Rico. Primer número. Es el 0. El 0. Segundo número. Es el 9. El 9. El número ganador en el Pega 2 es el 0. 9. El 0.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 2, el 242. Finalizamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte. Y estamos listos, mi gente, para recibir el primer número. Es el 2. El 2. Segundo número. Es el 5. El 5. Tercer número. Es el 0. El cero, último número en Pega 4, es el 1. el 1. El número ganador en el Pega 4 es el 2501, el 2501. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Recuerda visitar nuestra página oficial loteríasdepuertorico.pr.gov para más información.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 Hoy en Noticias 360, regresa con fuerza llamado a la población para evitar los disparos al aire durante fiestas navideñas. Mientras, Comisión para la Seguridad en el Tránsito busca a través de la isla concienciar a conductores sobre consecuencias de guiar borrachos. San Juan se viste de rojo para concienciar sobre VIH, Ofrecen pruebas gratuitas y orientación. Marruecos adelanta a la segunda ronda de la Copa del Mundo por primera vez desde 1986. Los detalle en el segmento deportivo. Estimadas a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, con el lema Unidos contra los disparos al aire en Puerto Rico, no me quites la vida con una bala perdida. Hoy se celebró la decimonovena caravana que nació en el ciencia Manuela Pérez, Herrio Piedras, bajo la figura del líder comunitario Papo Cristian. En los últimos años, este evento educativo se ha convertido en una actividad de toda la isla para concienciar sobre el daño de los disparos al aire en esta época navideña. Yo no soy necesario, la semilla ya está sembrada para no disparar al aire, y esto no es mío, es de nosotros. Estas fueron parte de las expresiones del líder comunitario Papo Cristian al recordar el recorrido de unos 19 años de esta caravana, con el fin de evitar y denunciar los disparos al aire que redundan en balas perdidas y hasta la muerte de inocentes. No dispare al aire. Si usted de lo que se emborracha, se arrebata, pierde los sentidos, guarde el arma, emborrache, se haga lo que le dé la gana, pero no dispare al aire. Lo queremos cuidar a usted, a su familia. Y esas balas bajan como lluvia de muerte. Y lo triste de esto, mi hermano, que matan a, a una persona, a una niña, y matan a toda la familia. La familia carga esto para toda la vida. El secretario del Departamento de la Vivienda reconoció que se trata de un evento educativo que debe marcar positivamente...